Bueno, lehen da bizi, egun on eta ongi etorriak e, etorri sareten guztioi. Gaur e, memoriarako artea, e, memoria historikoaren inguruko bigarren azio arteko mintegi hone hasiera diogu eta e, bueno, lehen bueno, Lehendabizi eskerrak eman e, mi, bi mintegi hauek egitea posible egin duen e, lantaldeari Museo Co-Personalari, Documentación Centro Co-Personalari, Eta Baita digula Chari, Alvidera Tudigula, Miminteguia Huequeguitea. Comentaba daros la bienvenida a todos a, a este segundo seminario internacional sobre memoria histórica. Eh, primero agradecer eh, a las organizaciones que han hecho posible que este seminario, que el, este seminario de hoy, eh, se haya puesto en marcha, el Gobierno vasco con la Secretaría de Paz y Convivencia, y en este caso también, especialmente a la UPV, a la Facultad de Bellas Artes, que gracias a, a ellos ¿no? pues hemos podido eh, organizar este seminario con un programa que yo creo que es muy inspirador y muy atractivo. Eh, y bueno, deciros también que eh, estamos intentando... Eh, ...retransmitir el seminario vía streaming, es la primera vez, así que no sé cómo saldrá... ...pero bueno, todas las ponencias del seminario se grabarán... ...y las intentaremos colgar lo antes posible en la página de YouTube de, del museo. Eh, el primer seminario lo celebramos el, el 7 de abril de este año... ...cuando eh, con motivo de, de la exposición que tenemos ahora en el museo... ...la exposición temporal que se llama Memoria Histórica... ...Reportaje Gráfico de las Secuelas Amargas del Franquismo... Eh, ...decidimos abordar un poco un seminario que hablara desde el punto de vista más eh, historiográfico... ...y otro segundo que hablara un poco más desde el punto de vista artístico. ¿no? Si es verdad que cuando yo tuve las primeras reuniones con Fito y con Yosu... Eh, ...era un poco como tampoco se ha hecho tanto... Eh, y se han hecho cosas así un poco sueltas, ¿no? Pero bueno, hoy veremos que seguramente se ha hecho mucho más de lo que pensamos, ¿no? Pero igual no se ha recopilado todo junto y, y, y eso tiene que ser un, un primer paso.